Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el lance de un cerdo salvaje diamante y sin más preámbulo comenzamos. Vemos unos prismáticos, un, un animal ahí, se ve un poquito, vamos a ver si lo localizamos. Ahí lo vemos entre las sombras y disparamos. Vamos a, a recoger nuestro trofeo. No sabemos el nivel, vemos, escuchamos correr a a los cerdos, salen corriendo, pero vamos a ver, no, no, no tenemos visión, nos ponemos de pie a ver si los vemos, nos acercamos un poquito más, no, no nos vemos, han salido huyendo los, los cerdos, al escuchar el disparo han salido huyendo, así que vamos a, a recoger nuestro nuestro trofeo. A él hay un, una, una hembra de sica hace la, la señal vemos otro cerdito allí y disparamos vamos a confirmar que hemos cazado diamante diamante un diamante de 150 puntos madre mía había cazado antes un otro diamante de 147 pero esto es esto es un bicharraco y sigo pensando que deberían ponerle lo, las amoladeras las amoladeras más grandes vamos a guardar nuestro trofeo para luego ponerlo en, en nuestro salón de trofeos vamos a recoger a, a nuestro cerdito vemos allí, allí vemos otro y disparamos ya llevamos tres muertes cuatro muertes parece que, que están un poquito bugueados porque se deberían haberse salido corriendo como nosotros. otros 5 6 efectivamente están está, está bugueados se, se han bugueado estos cerdos vamos a ver 7 ahí vemos a otro que no se mueve 8 vaya vale, este parece que que avanza un poco no cae y finalmente ha caído ocho cerdos en un lance por un bug ahí vemos correr a otros, no, no vamos a tener tiro, vamos a recoger nuestros animales desde luego que el lance ha estado bonito si no hubiera sido por por encontrarnos a estos cerdos bugueados, así que, pero bueno tenemos tenemos un diamante, este es un oro y bueno vamos a, a continuar a continuar caza y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza. Si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a mi canal.